Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos amigos de nuevo a una nueva plática aquí en este canal, en nuestro canal, el de Manifestación Mística Soy Diego Ferrando, ya saben Y hoy, bueno, un tema maravilloso, un tema excepcional, un tema increíble pero antes de pasar al tema, uff, casi me olvido, quiero que todos ustedes, aquellos que realmente estén interesados en el avance, en el crecimiento y en el despertar espiritual, bajen la aplicación de Telegram, lo tengan en su teléfono, busquen el canal de Manifestación Mística, porque ahí estoy todos los días publicando información, grabación y compartiendo muchas cosas que me van sucediendo. y me eh, me voy inspirando porque creo que a todos nosotros todo este tipo de, de oportunidad para ir comprendiendo y entendiendo mejor nos va a ayudar muchísimo en este crecimiento y en esta manifestación de lo místico en todos nosotros sí y bueno continuamos entonces con lo que nos convoca eh, en este video y es ni más ni menos para todos ustedes y los que están aquí también este maravilloso evangelio, el de María Magdalena. Yo sé que estamos en tiempos en donde eh, si hoy no hablamos del coronaluz, entonces es muy difícil que alguien haga play y, y quiera escuchar, porque el tema de moda y el tema al que a todos nos está afectando es el del bicho este, o el de coronaluz, como nosotros le llamamos. Y bueno, por supuesto, a algunos toda esta situación los llena de terror, los llena de angustia, los llena de depresión, andan permanentemente informándose de cómo están las estadísticas, de cuándo sube, de cuándo baja, de cuándo se aplana la curva. Eso por un lado. Por el otro lado, los que están un poquito más despiertos se interesan por la información, por los videos y por todo lo que tenga eh, que ver con lo que podría llegar a ser, y yo me inclino por ese lado sin ningún lugar a duda, ¿eh? pero por lo que podría llegar a ser una gran conspiración. ¿Mm? Entonces bueno vemos así con reojo a Bill Gates y empezamos a ver que esto de la vacuna puede llegar a ser realmente algo muy provocador para que vayamos y nos pongamos de manera dóciles y como buen rebaño algo que vaya a saber qué es lo que vaya a tener, etcétera, etcétera. Eso, por supuesto, les interesa a las personas que están un poquito más despiertas. Pero después están los sabios, después están los que realmente ven más allá de las formas. Y estos, y que suponemos somos todos nosotros, lo que estamos haciendo en este tiempo y en este momento, en esto que hemos llamado la cuarentena, es aprovechar el tiempo para despertar aún mucho más, para transformarnos, para captar sabiduría y entonces hacernos una con toda ella, con todo ello. Y este Evangelio tiene que ver con todo esto que nos puede ayudar. Por eso es importante que empiece a hablarse, que empiece a revelarse y que empiece a difundirse lo que nos ha llegado respecto a María Magdalena. Lo que hay que entender es que la Biblia no cayó del cielo. ¿Mm? Por más que a muchos les choque, por más que a muchos les dé comezón y no les guste escuchar esto, la Biblia no surgió de un momento a otro, ni hubo alguien que se subió a algún cerro y vino así como Moisés con las tablas, se supone que fue así, sino que fue consensuada la Biblia. ¿Mm? ¿Y qué significa que fue consensuada? Significa que hubo concilios, ¿no es así? Por ejemplo, el concilio ya famoso de Niveas, digo de Nicea, ¿eh? el de 325 después de Cristo, ahí Constantino dijo, el mero mero soy yo, y esta religión va a servir al Estado. ¿Mm? Y entonces institucionalizó el cristianismo, y a partir de ahí empezó, por supuesto todo un trabajo de ir cercenando las enseñanzas profundas de ir rechazando persiguiendo y quemando aquellas cosas que realmente podrían sacudir las conciencias y podían hacer entrever mucho más allá de aquello que el sistema y el mundo y la gente ciega nos podía a nosotros presentar y entonces claro Llegó luego el Concilio de Constantinopla en el 300. Aquí lo tengo anotado, en el 385. ¿eh? Ese es el Concilio de, de Constantinopla. Y en este concilio lo que se hizo es que se excomulgaba a todo aquel que creía en la feminidad de Dios. Se excomulgaba, ya era una cuestión de herejía plena, total, absoluta. Porque claro, no podía ser que todavía hubiera cristianos que se persignaban de esta manera. No como la que hoy conocemos, nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Sino que lo hacían todavía en aquel tiempo en el nombre de la, del Padre Creador, del Hijo Redentor y de la Madre Sabiduría. Así se persignaban esos cristianos herejes, y eso no podía ser posible. Y entonces, a partir de ese concilio, afuera ¡ah, la feminidad. ¿Eh? Esto es una cuestión de hombres. Y claro, desde ya entonces, si dejamos esa parte fuera, todo lo que tiene que ver con ese cristianismo profundo, iniciático, revelador, toda una vía del conocimiento para regresar a los orígenes, ¿Mm? quedaba total y absolutamente fuera ¿Mm? no hemos quedado con la cáscara no hemos quedado con los rituales no hemos quedado con la parte ceremonial y todo lo que tenía que ver con la madre sabiduría con la parte femenina que nos permitía a nosotros regresar a los orígenes y empezar a descubrir el verdadero y profundo conocimiento desapareció de nuestras posibilidades claro lo que ocurre lo que pasa es que nadie contaba con que muchos fragmentos sobrevivieron y en estos tiempos recientes llegaron a nuestras manos estos fragmentos eh, que sobrevivieron fueron tres dos griegos y el más extenso y es el que nosotros vamos a hablar aquí, es el copto. ¿sí? Eso fue en 1896, se descubrió, pero en 1986 se reveló realmente todo lo que había respecto... Entre el 50 y el 80 se reveló todo lo que había respecto al Evangelio de María Magdalena. Y bueno, entonces, eh, si bien fueron fragmentos muy dispersos, si bien fue muy poco, lo que pudo llegar, no por eso nos, no nos permite entrever toda esa sabiduría que se le dio a María Magdalena y que hoy lo vamos a repasar, lo vamos a hablar y lo vamos a explicar en un programa único de este tipo. Como lo hemos hecho también con los otros evangelios, recuerden, ¿recuerdan ustedes? Como el evangelio de Judas y el evangelio de Tomás. Esos evangelios que ahí tenemos en nuestro canal son evangelios también gnósticos y, por supuesto, místicos. Y cuando hablamos de evangelios gnósticos y evangelios místicos, estamos hablando de la gnosis, conocimiento, y de místico, de esa sabiduría que hay que descubrir, que hay que explorar, en el cual hay que sumergirse en un camino iniciático. ¿Eh? Eso significa místico. Y entonces... Sumado también al Evangelio de Felipe, que todavía no hemos hablado, es otro de los evangelios que se descubrió en los rollos de Najamadi, podemos ver realmente la importancia trascendental, increíble, maravillosa, excepcional, que María Magdalena tuvo en, este, en la vida de Jesús y en todas las enseñanzas que a nosotros realmente nos pueden liberar de esta prisión en la que nosotros nos encontramos. Y bueno, lo primero que quiero dar paso, antes de entrar de lleno al Evangelio en sí, es estos detalles, estas pinceladas que hay que tener en cuenta para ir eh, despertando a la verdadera importancia que ha tenido María Magdalena en todo el cristianismo. No sé si ustedes sabían, pero Magdalena viene de Magdala. ¿sí? Magdala, a nosotros nos ha llegado el conocimiento de qué significa que es del pueblo de donde vino. Pero más allá de si ese pueblo es en el cual ella vino, si se destruyó o no se destruyó, porque parece que era como una Sodoma y Gomorra donde había muchos pecados, aunque todavía existe un pueblo llamado Magdala, por allá, por Jerusalén. Pero bueno, más allá de todo eso, ¿saben lo que significa Magdala? Significa torre. ¿Mm? Y cuando hablamos de torre, todos nosotros se nos viene la carta del tarot, la torre, ¿no? Desde ya. Pero lo primero es que una torre significa tener una mejor visión de todo lo que hay a nuestro alrededor. Entonces ya tenemos el primer tips ya tenemos la, el primer detalle importante. Magdalena puede ser que haya tenido alguna mejor visión, que vaya más allá de los otros evangelios. Y si traemos el significado del, gran, del arcano de la torre en el tarot, se nos dice que la torre eh, representa la destrucción de las formas, ...de lo físico, para dar lugar e importancia a revelaciones espirituales. Entonces, Ma Ma María Magdalena, la torre, destrucción de las formas para dar lugar al fondo, a la parte espiritual. Buen punto para tener en cuenta. Otra cuestión aquí importante que debemos de tener en cuenta antes de entrar de lleno a este maravilloso Evangelio es que siempre el color rojo siempre el color rojo ha tenido que ver con María Magdalena color rojo o escarlata ¿Mm? y claro, ¿qué simboliza el color rojo? ¿por qué? Eh, lo escarlata o ese atractivo color siempre ha tenido que ver con esta María Magdalena a la cual se la viste o se la pinta ¿no? con una túnica de ese color o inclusive se ha dicho que era pelirroja, ¿no? Porque si nosotros tenemos en cuenta que ese color representa la energía sexual, representa esa fertilidad, representa el sacrificio por amor, entonces ya vamos también comprendiendo y entendiendo aún mucho más de lo que se supone que hay que tener para poder alcanzar esas revelaciones espirituales más allá de las formas. La energía sexual, la energía que da vida hacia afuera, también puede dar vida hacia adentro. Entonces, bueno, ahí por ejemplo tenemos en Jerusalén, ¿aquí alguien fue a Jerusalén de los muchachos que están aquí? ¿No? ¿Nadie fue? Bueno que bueno, yo tampoco, pero <ríe> podemos entrar en internet ¿no? y buscar, y hay una eh, catedral en Jerusalén que se llama la de Magdalena, ¿sí? y ahí hay un fresco excepcional, extraordinario, majestuoso, dentro de la catedral de Magdalena, y se la tiene ahí conserva, eh, sosteniendo un huevo rojo, un huevo de color rojo. ¿Alguien ha visto un huevo de color rojo? Bueno, si los hombres, si se nos ha machucado, sí, pero no, pero no es ese, el huevo, ¿sí? el huevo de color rojo. El huevo de color rojo que sostiene María Magdalena también nos está dando referencia a todos nosotros a esa historia que se cuenta, que dice que cuando María Magdalena vio a, a, a Jesús resucitado, cuando regresa apresurada para contarle a todos los discípulos de que había visto al Maestro ya resucitado y que no le había dejado tocar. Ese es otro tema, ¿no? Ya lo hemos explicado, es muy importante eso. Él estaba en su proceso de transmutación, de cristificación. Todavía no había terminado Jesús, entonces no me toque. Todavía no, espérate, ya de ratito sí, ahora no. Vale. Y cuando regresa, dice que se cruza con Poncio Pilato, María Magdalena. Y que, por supuesto, Poncio Pilato no le cree el relato de María Magdalena. Y justamente una señora pasa con una canasta de huevo y, y ella agarra esa canasta de huevo y, y le propone Poncio Pilato a ver si es real entonces que ese, huevo, que ese eh, huevo se ponga de color rojo y el huevo se puso de color rojo, ¿no? Como prueba de que María Magdalena hablaba con la verdad. Bueno, eh, así cuenta. Que, que, que pasó, pero ese huevo que es de nuevo la fertilidad, que es de nuevo la nueva vida que puede llegar a tener el alma, que podemos llegar a tener todos nosotros, y que primero hay que morir para luego renacer, también está representado en ese huevo del cual nace el fénix, ¿sí? Un fénix que es eh, ese... Esa ave que resucita y que resurge en fuego, por supuesto, desde ya, de color rojo. Pero también tiene que ver con el grial, la sangre. ¿Eh? Esa sangre, ese grial, esa copa que te da la inmortalidad y la vida eterna. Bueno, Entonces ahí vemos otros puntos, otros detalles, otras cosas que hay que tener en cuenta cuando estamos hablando de María Magdalena y cuando estamos hablando de todo este conocimiento excepcional que nos puede a nosotros alcanzar y despertar a un montón de cosas. Entonces, es importante también darnos cuenta de que a este Evangelio se le complementa todo lo que Felipe dice de María Magdalena. En el Evangelio de San Felipe, que todavía no hemos explicado, pero que pronto lo vamos a hacer, se nos dice, Había tres llamadas Mariam, quienes caminaba con el Maestro todo el tiempo, su madre, su hermana y la Magdalena, que es llamada su pareja. wow Aquí de manera directa está diciendo, Jesús tuvo algo más que cercano con María Magdalena. Mm. algo más que una afinidad, algo más que un cariño o un afecto amistoso. Había aquí algo de pareja. Y dice también en el Evangelio de San Felipe, la pareja de Cristo es María Magdalena. El Maestro la amaba a María más que a todos los demás discípulos. Él la besaba a menudo en su boca. Él la abrazaba. También él la abrazaba. También a las hembras más le dijeron, ¿por qué la amas a ella más que a, todos nosotros, a todas nosotros? ¿Sí? Otra vez. Él la abrazaba. También a las otras hembras más le dijeron, ¿por qué la amas a ella más que a todas nosotras? Ya, vi, ya vieron que ni Jesús se zafó de estos pleitos, de estos celos entre mujeres. Tenía esta circunstancia. Y solo él sabía salir, ¿no? porque claro, era jecho y él sabía y tenía la última palabra. Pero claro, también hay que ver que no la tenía tan difícil porque estaba en esos tiempos en donde el hombre tenía autoridad. Hoy respondemos como responde Jesús y vamos a ver si podemos arreglarlo. Porque Jesús dijo a esto, <ríe> el Salvador respondió y les dijo, ¿Por qué no os amo a vosotros como amo a ella? Como diciéndole... No es casualidad que la ame más a ella que a todas ustedes. ¿No será que porque en ella hay mucho más amor? ¿Sí? Fantástico, hermoso, extraordinaria respuesta. ¿Mm? Hay que ver si realmente conformó a las mujeres de aquella época. Las de hoy seguro que no, pero bueno, de aquella época parece que sí. Y aquí lo importante, por supuesto, más allá de la respuesta, es la sabiduría que tiene que a nosotros alcanzarnos ¿sí? para recibir amor nosotros primero tenemos que dar amor ¿Mm? eso es lo que realmente va a evaluar el nivel evolutivo y el nivel de conciencia que nosotros tengamos y el nivel de oportunidad y de bendición eso lo va a revelar el tamaño de amor que nosotros tengamos ¿Mm? bueno Pasando a los evangelios canónicos, tenemos el de Marcos 16, 9, que dice Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana apareció primeramente a María Magdalena, a quien había echado siete demonios. Bueno, tenemos entonces que, y todos nosotros lo sabíamos, María Magdalena fue la primera que vio a Jesús resucitado. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, mi pregunta es, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido un apóstol el que hubiera habido? O sea, un hombre el que hubiera visto a Jesús resucitado y hubiera regresado como lo hizo María Magdalena y le hubiera contado a todos, ¿saben qué vi al Maestro resucitado? Ahí estaba. ¿Le hubieran creído a ese apóstol? ¿Al hombre? Muy posiblemente sí lo hubieran tenido más en cuenta. Que a una mujer que siempre anda de acá para allá, ¿no? Y, y llorando por cualquier cosa y diciendo que vi esto, que sentí aquello, que soñé de esto otro, y bueno, un montón de cosas. Que hasta aún hoy en día, ¿no? Por supuesto, conservan mayor escepticismo a veces la palabra de una mujer que la palabra de un hombre. ¿Mm? Porque la mujer suele ser más voluble que el hombre. ¿Mm? Pero en este caso, claro, ¿cómo una mujer y más María Magdalena hubiera mentido o hubiera alucinado respecto? Tal vez por su dolor, ¿no? Podría, eh, tal, eh, podría los discípulos haber creído que, bueno, esta mujer es que amaba tanto a Jesús, ¿no? que entonces ahora lo ve por todos lados. Bueno, tal vez creían eso, no es que había mentido. Pero bueno, quiero decir que entonces, desde ya el tema de María Magdalena, la relación con los discípulos no fue nada fácil, y principalmente con Pedro. Ya lo vamos a ver más adelante. Pedro siempre compitió con María Magdalena porque tenía otra visión, total y absolutamente diferente. Él se iba por la parte de, de, de, de propagar, de difundir, de, de alcanzar al máximo territorio posible, y darle un marco de fuerza a todas estas enseñanzas, ¿no? Que fue lo que, por supuesto, prevaleció. ¿Mm? Pero no por eso era más poderosa esa visión del cristianismo. Bueno, la otra parte que, que nos dice, que, que yo me pregunto, es: si ¿sí, es verdad, se le expulsó siete demonios, y ahí lo dice muy bien Marcos 16. Pero la pregunta es: ¿por eso es que entonces estaba en peores condiciones que el resto de los discípulos? o estaba en mejores porque si se le expulsó demonios significa que ya no los tenía y el resto de los discípulos no tenía demonios o acaso para tener demonios hay que actuar como un loco o una loca no los demonios más inteligentes son los demonios que son solapados que son sutiles que uno no los ve venir ojo con esos y la verdad todos nosotros tenemos demonios, hoy le llamamos egos, programaciones negativas. Pero ahí están esos demonios. Y bueno, entonces, fíjense ustedes, ella estaba limpia de esos demonios gracias a Jesús. En el Evangelio de Tomás, este es otro de los apócrifos, se nos dice que Simón Pedro dijo, que María salga de entre nosotros, porque las mujeres no son dignas de la vida. Así, de forma contundente, ¿no? Ahí tenemos esto que les decía recién. Era una total animadversión de parte de Pedro hacia María Magdalena. ¿Por qué? Porque sabía que era la que estaba mucho más cerca del maestro y que sabía un montón de cosas. Porque claro, Pedro, que era hombre, ¿sí? Pedro, que, que no era del gusto de seguro de Jesús, no compartía todo lo que compartía María Magdalena. Porque, por supuesto, el estar casi las 24 horas pegado a una persona te lleva a aprender y a conocer muchísimo. Muy diferente a aquellos que simplemente comparten reuniones o cenas o eventos sociales o caminatas. Sí, por supuesto, qué padre, qué maravilloso, pero estar las 24 horas pegado a una persona nos lleva a conocer muchísimo, muchísimo de aquello que el resto no puede conocer. E imagínense Jesús que era un vergel de sabiduría y de experiencia y de misticismo, y, y, y de toda la luz que ustedes se puedan imaginar. Los discípulos, claro que sabían eso, tenían una clara envidia, y mucho más Pedro, respecto a María Magdalena. ¿Pero se la puede culpar a María Magdalena de esto? No, esto es completamente natural. ¿Mm? Bueno. Simplemente entonces estos puntos a tratar, y ahora sí, el evangelio de María Magdalena, el fragmento cop copto. ¿No? Deben de saber que copto es la lengua de Egipto, eran los cristianos que estaban en Egipto ¿no? del primer siglo. Y ahí están los escritos más antiguos y los escritos también mucho más enriquecedores. Porque desde ahí también surge la sabiduría profunda, la sabiduría gnóstica, inclusive la, eh, el conocimiento, la sabiduría y el aprendizaje que Jesús recibió. Recuerden que de niño, cuando salió de, de, de, de Israel, ¿sí? cuando salió de Nazaret, ¿hacia dónde fue? ¿Mm? Fue a Egipto, ahí estuvo hasta casi los 30 años, entonces... Realmente, él estaba totalmente empapado de todos esos conocimientos. Y este es un Evangelio, como todos los gnósticos, el Evangelio, pero esencialmente el Evangelio de María Magdalena, es un Evangelio que tiene esta característica también, y es metafísico. ¿sí? Como lo que simboliza la torre, ¿no? que les decía recién, ¿Eh? que destruye las formas y rescata la parte espiritual. Y entonces comienza así. La primera parte. Y tiene que ver con la materia y el mundo. Es lo que se ha rescatado. Porque del 1 al 6 no, no, no tenemos nada. Ha desaparecido, lamentablemente. Pero el punto 7 sí está. Y dice, entonces, ¿será destruida o no la materia? El maestro dijo, no sabemos quién preguntó, pero no importa, ¿no? El maestro dijo, todas las naturalezas Todas las producciones y todas las criaturas se hayan implicadas entre sí. Todo lo que está compuesto será descompuesto y se disolverá otra vez en su propia raíz. La materia regresará a los orígenes de la materia. Quien tenga oídos para escuchar, que escuche. Entonces, ¿qué nos está diciendo en este párrafo ya? para ir comenzando, para ir calentando el entendimiento, la percepción y el intelecto, no se está diciendo que todo lo del mundo se destruye. Todo. Es vanidad, todo es pasajero, todo es transitorio, todo es superficial. Y que únicamente que aquello que es de Dios es permanente y es eterno. Y cuando hablo de aquello que es pasajero, estamos hablando de la materia. Y si estamos hablando de la materia y se destruye, y entonces no es de Dios y no es espiritual, ¿de quién es la materia, según los gnósticos, según la sabiduría profunda? Recuerden ustedes el tema de los arcontes. ¿Mm? Bueno, así comenzamos. Luego viene la parte de la materia y el pecado, que están íntimamente ligados, ¿no? Pero Pedro le dijo, puesto que nos los has explicado todo, explícanos también esto. ¿Cuál es el pecado del mundo? Y el Salvador dijo, no hay pecado. Sois vosotros los que dais existencia al pecado cuando actuáis de acuerdo a las costumbres de vuestra naturaleza adúltera. ¡Wow! Fíjense ustedes. La forma es la que deforma. Y si nosotros nos movemos de acuerdo a todo lo que se nos inocula, a todo lo que aprendemos del sistema, de las jerarquías, tanto políticas como religiosas, desde ya que somos adúlteros, y es de ahí donde está el pecado. Ojo con esto. Y más en estos tiempos que estamos viviendo, en donde hay locura, en donde hay terror, en donde hay miedo, en donde muchos cambios se están dando. Y entonces, claro, ¿qué vamos a hacer con todo el mundo que nosotros conocemos y que hemos conservado, que hemos prevalecido y que hemos luchado por sostener? ¿No será lo mejor deshacerse de todo eso? ¿No, se, no será mejor ya deshacerse del pecado y descubrir la verdadera vida? ¿Aún en este mundo de formas, en este mundo de la materia? Vale. Prosiguió todavía y dijo, Por esto enfermáis y por esto morís. Es la consecuencia de vuestros actos, ya que practicas lo que extravía. Que quien pueda comprender, comprenda. Entonces, todo esto de la biodecodificación y, y todo esto de eh, la New Age que nos dice que entonces las enfermedades y los dolores y la molestia, inclusive la vejez, es una cuestión de programación, es una cuestión energética, no es algo nuevo. Jesús utilizaba la biodecodificación. <risa> Jesús nos decía la enfermedad. Y todos los obstáculos y todas las situaciones que ustedes tienen, internas y externas, tienen que ver, inclusive la muerte, tienen que ver con las prácticas extraviadas, ignorantes, que nosotros llevamos en nuestras vidas, a las cuales defendemos la mayoría de veces y creemos que eso es lo que nos conduce a Dios. Todo lo contrario, la prueba está es... La prueba está en que morimos, la prueba está en que enfermamos, la prueba está en que sufrimos. Bueno, increíble, ¿eh? El apego a la materia engendró una pasión carente de la semejanza, continúa el Evangelio de María Magdalena, puesto que procedió de un acto contra natura. Entonces se produce un trastorno en todo el cuerpo. Aquí nos aclara más respecto a la enfermedad y respecto a la muerte. ¿Sí? Perfecto. Seguimos entonces. Otro de los párrafos que han sobrevivido y tienen que ver con los últimos preceptos. Es muy cortito, ¿eh? Lo del Evangelio. Así que aguántense, no se me cansen. Síganme todavía en este video que yo creo que es muy reveladora e importante. Lo saludó diciendo, la paz sea con vosotros, que mi paz sea engendrada y se realice entre vosotros. Vigilad para que nadie os extravíe diciendo, él aquí, él lo aquí, pues el Hijo del Hombre está pues dentro de vosotros, id hacia él. Los que lo busquen lo hallarán. Bueno, tremendo, fulminante para todas las religiones. Dios no está afuera. El Cristo está dentro, en cada uno de nosotros. Y todo lo que Él logró y todo lo que Él alcanzó, nosotros también lo podemos vivir, lo podemos alcanzar. Dicho inclusive en los evangelios canónicos. Y cosas mayores ustedes haréis que las que yo he hecho. Y entonces, ¿por qué seguimos rezando y orando algo externo, cuando lo que tenemos que conectar es algo interno? Para lograr paz en nuestra vida, primero la paz tiene que haberse logrado en nuestros corazones. Y luego la paz viene afuera. La gente dice, bueno, cuando tenga tal cosa, cuando logre, cuando alcance tal situación, entonces voy allá, regocijo, satisfacción. No es así. Esa es la trampa del sistema. Eso es una enseñanza que nos extravía. Esa es la verdadera herejía. No esta que dice que Cristo está dentro. Continuamos. No impongáis más preceptos que los que yo he establecido, para que vosotros, y no deis ninguna ley como el legislador, para que no seáis esclavizado por ella. Y dicho esto partió. ¿Sí? Todo esto parece suponerse que lo dijo una vez que resucitó. ¿Mm? Una vez que resucitó. Porque en los evangelios canónicos... Solo se dice que apareció y comió entre los discípulos, pero no se habla más. Cuando sabemos que, o se nos cuenta, que estuvo como 40 días entre los discípulos. Otra vez el número 40, ¿no? Y aquí en estos evangelios nosotros vemos parte de esa enseñanza que Jesús le brindó a sus discípulos estando ya iluminado, estando ya en ese cuerpo de luz. ¿Mm? Entonces, bueno, fíjense ustedes: no deis ninguna ley como el legislador para que no seáis esclavizados. ¿Y qué es lo que hacen las religiones? ¿Y qué es lo que hacen todas las sectas que son las religiones? Darnos y darnos más reglamentos, darnos y darnos más leyes, darnos y darnos más mandamientos y más sacramentos y más y más y más. Y todo eso nos ayuda a a encontrarnos con nosotros mismos, o con ese Cristo interior, por supuesto, claro que no. Por eso, sed como niños, para ellos es el reino de los cielos. Y un niño no está lleno de reglas, de leyes, de reglamentos, de dogmas, no. Un niño se mueve con libertad, se mueve con naturalidad, se mueve con espontaneidad, sabiendo que hay cosas que no debe hacer, por supuesto. Pero son mínimas, son elementales, son básicas. Con eso es que nosotros podemos alcanzar esa iluminación. Y no atiborrándonos de leyes y de reglas y, y de todo aquello que se supone que es bueno o que es malo. ¿Mm? Bueno, otro punto importante. Y dice, ellos sin embargo estaban entristecidos y lloraban amargamente. Entonces Mariam se levantó, los besó a todos y dijo a sus hermanos, esto una vez que Jesús partió, ¿no? Una vez que Jesús ya volvió a donde está el Padre y le dijo Mariam, fíjense ustedes, aquí se puso como lideresa, una mujer independiente. Bueno, porque eso significa puta, no sé si sabían ustedes, ¿no? Mujer libre, mujer independiente. Así que ojo. ¿Será un insulto eso de decir puta a una mujer? ¿Mm? ¡Ojo! Pero bueno, aquí mostró esa mujer independiente, que era esa mujer con fuerzas, esa mujer con liderazgo, y dijo, no lloréis y no os entristezcáis, no vaciléis más. Wow. Más que, pues su gracia descenderá sobre todos vosotros y os protegerá. Antes bien, alabemos su grandeza, pues nos ha preparado y nos ha hecho hombres. ¡Ja, ¡Oh, Una mujer diciéndole a los hombres que nos ha hecho hombres. ¡Qué tremendo! ¡Qué golpe ego a los discípulos! ¿eh? Y más a Pedro, por supuesto. <risa> Dicho esto, Mariam convirtió sus corazones al bien. ¡Qué tremendo! ¡Qué importante! ¿Eh? ¡Qué mujer independiente! O puta, ¿sí? si lo quieren ver así con esa libertad que hay que ver. Perfecto. Y entonces, sigue todo este evangelio y dice, Pedro dijo, Mariam, hermana. Ahí sí le dijo hermana, pero chequen ustedes por qué lo trata así tan amablemente Pedrito. Sabemos que el Maestro te amó más que a las demás mujeres. Dinos aquellas palabras que el Maestro te dijo y que recuerdes que tú conoces y que nosotros no hemos escuchado. Él quería algo de, de Mariam, ¿no? de María Magdalena. Entonces ahí le dijo hermana, ahí sí, ahí somos amigos. Dime, dime, dime. Yo necesito saber más cosas. Mariam respondió diciendo, lo que está escondido para vosotros os lo anunciaré. Entonces comenzó el siguiente relato. Vi al maestro en una visión y le dije, señor, hoy te he visto en una visión. Él respondió, bienaventurada eres, pues no te has turbado al verme. Pues allí donde está el intelecto, o oh, knows, ahora voy a explicar esa parte, allí está el el tesoro. Cuando hablo de intelecto o knows, ¿mí? intelecto viene de una elección que debo de hacer y que está entre muchas cosas. O que está en el medio de las cosas. O sea, el camino certero es el camino del medio. ¿Sí si recuerdan las enseñanzas de Buda? Cuando hablo de intelecto, es aquel que es capaz de utilizar la percepción para comprender y entender más allá de las polaridades y de los juicios cuál es la verdad. Y cuando hablo de nos, hablo del corazón. Porque el nos, recuerden ustedes, está en el corazón. ¿Mm? Dioses atómicos. Repasen ese libro. El átomo nos en el corazón. Y el nos y el intelecto nos revela a nosotros el tesoro, o sea, aquello que es valioso y que está escondido. Pero fíjense ustedes, lo vio a Jesús en su cuerpo de luz después de muerto o después de resucitado, no se asustó. No se asustó. O lo vio porque algunos creen o suponen que fue dormida. ¿Y si lo vio con el tercer ojo? ¿Si lo vio con ese intelecto que te da la percepción de abrir ese ojo que está entre ojos? ¿Sí? Bueno, también es para preguntarnos si esa percepción espiritual se abre... Podemos llegar a ver los seres de cuarta y quinta dimensión a través de esa percepción espiritual. Tal vez María Magdalena lo hizo, tal vez eso es lo que nos está queriendo decir. Y todos sabemos, los que estamos en este camino de manifestar lo místico, que si no conectamos nosotros con el corazón, si no logramos establecer esa coherencia, entonces nunca la piñal se va a activar. Por ende, esas realidades sutiles no van a estar visibles para nosotros. Eso es estar arriba de la torre y ver con claridad, no solo el mundo físico, sino aún mucho más allá del mundo físico. Bueno, una de las cosas maravillosas que he descubierto y que he visto en este Evangelio, tiene que ver con la ascensión del alma. Fíjense ustedes, en los canónicos que tenemos, que son las de Marco, Mateo, Lucas y Juan, se habla de la vida después de la muerte, ¿de qué manera? Como si fuera un paraíso de felicidad. ¿no? Es lo único que sabemos, aquello que ocurre una vez que morimos. Es algo maravilloso, ahí vamos a estar con el cielo, ahí va a estar Pedro recibiendo, Pedro, él tiene la llave, vamos a ver si eso es así. Bueno, él tiene la llave y entonces ahí tenemos nuestra parcelita en medio de una nube, todo muy lindo y eternamente vamos a ser felices. Se, se supone que eso es lo que nos espera, según los evangelios canónicos. Déjenme decirles que según María Magdalena esto no es así. No es así. Y yo le creo a María Magdalena en esta oportunidad. De hecho, en todas las oportunidades le creo. ¿Eh? Porque, que se le inventó Pedro lo de la felicidad, sí. Bueno, porque eh, en este evangelio se habla que el alma, una vez que desencarna, una vez que empieza su ascenso, pasa por diferentes instancias. ¿Recuerdan? ¿Le suena algo? ¿Eh? Claro, Albardo Todol. Esa charla la tenemos también, parte 1 y parte 2, fundamental, ese libro excepcional de los tibetanos. Ahí la hemos explicado. Bueno, aquí parece coincidir. ¿Será que leyó Albardo Todol? ¿María Magdalena? Bueno. No, de seguro no lo leyó, pero lo que sí. María Magdalena sabía, es que una vez que el alma desencarna, pasa por diferentes instancias. Uno empieza a enfrentarse a todos esos demonios que va cargando. Ella le llamó potestad, diferentes potestades. ¿Mm? Y fueron siete. Y son denominadas así. La primera, potestad o el primer bardo es el de las tinieblas o sea, uno muere y no sabe qué pedo no sabe dónde está es toda oscuridad porque se suponía que cuando muero no hay nada o cuando muero, ¿dónde está el cielo que me esperaba? bueno, no, resulta que es todo tiniebla. después del túnel, ¿eh? el túnel está pero después del túnel, ¿qué viene? bueno, esto es lo que está diciendo María Magdalena viene tinieblas luego, con cuspicencias Luego, ignorancia. Luego, envidia de muerte. Luego, reino de carne. Luego, loca inteligencia de la carne. Así lo define. Y luego, sabiduría irascible. Así. El alma tiene que pasar por esas instancias, por esa postestad, enfrentando esos diferentes aspectos que tienen que ver con todo lo bajo todo lo mundano, todo lo que se sale de control, todo lo que tiene que ver con los apegos del mundo. ¿sí? Eso es también lo que nos dice el bardo Todol. Claro que si un alma está avanzado y un alma está consciente, los pasa rapidito, no tiene ningún problema, ve ahí esas condiciones y dice, bye, bye, bye, yo no tengo nada que ver con ustedes, yo ya sé que son pura ilusión, que esto es puro juego, ¿eh? qué fantástico, qué lindo sería, ¿no? En el momento que desencarnemos esas condiciones de este mundo que nos abruman y lo hacen con fuerza, no tengan ningún efecto sobre nosotros. Eso va a suceder si hemos trabajado aquí. En esta vida, eso va a pasar, vamos a tener un desarrollo importante. Por eso es fundamental difundir estos conocimientos, estos que venimos nosotros haciendo en nuestro canal. Esto que repasamos día con día en ese canal de Telegram que tenemos y que les recuerdo a ustedes, súmense, suscríbanse. Yo quiero que lleguen ahí aquellos que realmente tengan iniciativa, que, que estén en condiciones de dar, más que solamente de recibir. ¿Mm? Bueno. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué digo eso de recibir? Ahora, ahora recuerdo que anoté aquí una parte que me conmovió, ¿no? Eh, en Lucas 7, del 44 al 47. Fíjense qué característica tan importante de María Magdalena. Y dirigiéndose a la mujer, dijo a Simón: ¿Ves a esta mujer? A María Magdalena. Cuando entré en tu casa no me diste agua para lavarme los pies, pero ella ha humedecido mis pies con sus lágrimas y las ha enjuagado con sus cabellos. No me diste el beso de la paz, pero esta desde que entré no ha, no ha cesado de besar mis pies. No fungiste con aceite en mi cabeza, pero esta ha ungido mis pies con perfume, te aseguro que si ella da tales muestras de amor, es que le han sido perdonados sus muchos pecados, en cambio al que se le perdona poco, mostrará poco amor. Bueno, fíjense la humildad, fíjense la entrega, fíjense el sacrificio. Tan lleno de devoción, tan lleno de anhelo a lo superior. Eso era lo que caracterizaba a esta mujer independiente, a esta mujer que pasó a ser la compañera más cercana de Jesús. ¿Cuánto tenemos nosotros de todo eso? Porque para ser un verdadero místico, para ser una persona que realmente sea espiritual, estas son las mínimas características que hay que tener. ¿eh? Una total y absoluta entrega a todo lo que es superior. En este caso... María Magdalena lo vio representado en Jesús. Bueno, nosotros, ¿qué tanto estamos dispuestos a dar? Por eso quería leer esa parte. Repásenla, interesante. Ok, continúa el Evangelio. Fíjense ustedes, ¿de dónde vienes, homicida? ¿A dónde vas, dueña del espacio? Se le dice al alma, ¿no? ¿Por qué homicida? <risa> porque venía matando egos, venía matando demonios, venía superando todas las instancias, estas siete, ¿eh? que aquí son enunciadas, y ya se le llamó dueña del espacio, claro, cuando ya demostró esa alma que no pertenece al mundo de la tercera dimensión, porque no se apega ni se aferra a todo eso, ya es dueña del espacio-tiempo, ya alcanzó la liberación, el lindo. El alma respondió diciendo, después que fue señalada así, ¿no? lo que me ata ha sido matado, lo que me atenaza ha sido aniquilado, y mi concupiscencia se ha disipado, y mi ignorancia ha perecido. He salido del mundo gracias a otro mundo, desde un mundo. Se ha borrado una imagen gracias a una imagen celestial. En adelante alcanzaré el reposo del tiempo, de la eternidad del tiempo. Voy al silencio. Dicho esto, Marian permaneció en silencio. El maestro había hablado con ella hasta aquí. O sea, fíjense qué increíble. Sale de este mundo y se encuentra con otro mundo, a través de ese mundo. O sea, de esas instancias intermedias alcanza, esa realidad espiritual, ese barbelo, ¿m? donde viven los seres iluminados. Y entonces se disuelve la imagen de la forma y aparece la imagen celestial, nuestra verdadera persona, aquello que somos realmente. Y luego trascendió el tiempo, trascendió el espacio, y eso significa total y absoluta quietud mental. Por eso dice silencio, no es que esa realidad en Barbelo, en, todos estamos muti, no podemos hablar y al primero que habla se le da un sope, no, no es así. ¿Sí? No es así, cuando se habla de silencio se habla de tensión de la mente, ¿por qué? Porque tu mente inferior no necesita de ponerse en actividad, es la mente superior la que trabaja, es la única que está activa y nosotros trabajamos unidas a esa mente divina. El tiempo es la actividad de la mente. Se detiene la mente, se detiene el tiempo. Te tengo el tiempo demostrando que no pertenezco a este mundo, al mundo del tiempo y el espacio, al mundo de la tercera dimensión. ¡Qué increíble, qué maravilloso! ¡Qué sabiduría la de María Magdalena! Y continuamos. Entonces Andrés habló y dijo a los hermanos... ¿Se están aburriendo? ¿No? ¿Eh? ¿Puedo seguir? ¿Sí? sigamos entonces. Entonces Andrés habló y dijo a los hermanos, yo por mi parte no creo que el maestro haya dicho estas cosas. Estas doctrinas son bien extrañas. Y Pedro respondió, claro, Pedro se enganchó, ¿no? Encontró un aliado en esto y dijo, ¿Ha hablado el maestro con una mujer sin que lo sepamos? y no manifiestamente de cosas que ignoramos, de modo que, de modo que todos debamos volvernos y escuchar a esta mujer, ¿acaso la ha preferido a nosotros? Fíjense ustedes, ¿no hay ego acá? ¿Cómo creen que Jesús les va a hablar de estas cosas tan profundas, a mentes inferiores, a mentes llenas de egos? Estas cosas se le revelan solo a la mente superior. Los que me están escuchando allá con el intelecto, con nos, sabrán comprenderme, sabrán entenderme. Aquellos otros que estén con su mente inferior, pues ni hacen play, <risa> ni les interesa estas cosas. Seguirán todavía atormentados por el corona de luz ¿eh? y seguirán comprando más y más mascarilla, más y más desinfectante, más y más de muchas cosas. ¿eh? Y encerrarse en sus casas y todo el miedo. Bueno, aquí Pedro, junto a los otros discípulos, muestra realmente una envidia, un coraje enorme, porque a Mariam se le había revelado muchas cosas, porque era digna de todo eso. Y luego, luego de que Jesús, eh, perdón, luego de que Pedro, la, la acusa de esa, manie, de esa manera, dice que Mariam se echó a llorar y dijo a Pedro, se me enchina la piel, no sé a usted. Fíjense, o sea, Pedro, hermano mío, ¿qué hay dentro de tu cabeza? ¿Crees acaso que yo he reflexionado estas cosas por mí misma? ¿Qué he inventado esta visión o qué miento respecto al Salvador? Sí, estaban los egos dentro de la cabeza de, de Pedro, ¿no? Bueno, entonces sale Leví, que tomó la palabra y dijo, Pedro, siempre fuiste impulsivo, como que reaccionó, ¿no? La así como reaccionamos nosotros, esa voz de la conciencia, esa voz superior que, que se manifestó a través de María Magdalena,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 Dejémosle arraigar en nosotros, o sea, arraigar esa voluntad divina, y crecer como Él nos lo pidió. Partamos y prediquemos el Evangelio sin establecer otros preceptos ni otras leyes fuera de aquellas de las que Él fue testigo. Bueno, ahí está. ¿eh? Reivindicó a María Magdalena, la puso en el sitio donde debía de estar, y entonces, otra vez, pobrecito Pedro, resultó apedreado, otra vez resultó eh, señalado como aquel que actúa impulsivamente, actúa negando las grandes enseñanzas y negando a Jesús, actúa sintiendo envidia de todo lo que logró María Magdalena, Sintiéndose superior, por supuesto, a todo lo que los demás discípulos y más una mujer podía comprender y podía entender. entonces, no tengamos la cabeza de piedra, tengamos la cabeza llena de intelecto, de no, de corazón, de mente superior. Y de esta manera seguiremos entonces beneficiándonos de manera natural, de manera mágica, de manera mística, de aquellas enseñanzas que los evangelios gnósticos y en este caso el evangelio de María Magdalena o aquello que sobrevivió nos pueda a nosotros despertar a las grandes verdades y poder seguir avanzando y poder seguir regresando a casa, a nuestro hogar. Entonces, hasta aquí el evangelio de María Magdalena. ¿Le gustó? ¿Eh? Muy bien. Nos vemos en la próxima charla. Gracias.